Pasando a otro tema y es que las periodista, periodistas y gente del medio afectado por hackeos. El procurador de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Iván Félix, alertó a los periodistas sobre la modalidad que sirve el fraude perpetrado por desaprensivos que hackean cuentas de WhatsApp para pedir dinero. El pasado 10 de agosto, el periodista Jesús Camilo anunció en su cuenta de Twitter que había sido víctima de un hackeo. En tanto, Elio Valdés llamó a sus amigos a estar alerta por si desde su número telefónico alguien le pide dinero. Ayer se informó que fue hackeada la cuenta del abogado Félix Portés y también se ha dado a conocer que están utilizando el nombre del empresario y productor Santiago Matías Salofoca en estos fraudes a través de Instagram. Tenemos la captura de Santiago... <risa> yo, yo tengo que reírme. Mire, La captura de del fraude que quieren hacer a nombre de a, utilizando el nombre de Santiago Matías vamos a ver si, si nos lo pone ahí porque ahí esa, eso es ahora vamos primero vamos después con con las declaraciones de del fiscal eh, de ciberdelito verdad ahí está Santiago Matías miren lo más que lo escribió miren porque es, es, tan, es tan creativo eh. mírenlo ahí hola con sin h soy con i Santiago Matías esta es mi yeah. cuenta secreta. O sea, ¿quién va a abrir una cuenta secreta en Instagram? Pues Youtube no, me, no me ha pagado. Ponme una recarga de 500 y yo te mando 100 dólares cuando YouTube pague. O sea, ¿qué es esto? Soy de verdad. Soy con i latina, de verdad. Mi, de verdad, mira. Ya, ni eso a seguir en tú la gente. David, yeah. cállate. que loquera. Pero Bueno, la declaración es ahí para que, pues para orientar a la gente, no solo a los periodistas que le está pasando esto, también, sino hay, a la gente de común. Orientar a la gente y recordarle que la verifica, en la verificación de dos pasos, atención, en la verificación de dos pasos, usted le pone un código a su teléfono, donde nada más entra usted con ese código. Eso es una, una para usted protege su whatsapp porque está pasando mucho. Esta mañana una joven amiguita mía subió un estado donde le, envié, le donde ella subió un captura donde decía que le estaba pidiendo código de verificación porque alguien intentó entrar desde otro teléfono a su pues whatsapp. Yo. vamos a yo, escuchar. Le, yo le dije, uh -huh. le dije, vea a, a donde dice eh, eh, dos pasos y ahí tú le pones un código y ahí nadie puede, puede eh, eh, se hace más difícil. Así que, es. Que, no vamos vi. a escuchar la declaración que hizo a través de Twitter el, el, el vocero, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, Ay. vamos se presenta de esta manera una persona que es tu contacto en whatsapp te envía un mensaje pidiéndote que le envíes dinero lo que se debe hacer en ese momento es inmediatamente contactar a la persona por teléfono o por otro medio porque es muy posible que esta persona haya sido víctima también de la sustracción del whatsapp en ese sentido es necesario que hagan un contacto, y si es posible, visual o a través de otro medio, como he dicho, y que tengan en cuenta que no enviar ningún código que te piden, que te mandan por SMS, ni abrir ningún enlace que te envíen. Eso es importante para que no sean víctimas también de la sustracción del WhatsApp. En ese sentido, si alguien ha depositado dinero, debe eh, hacer una captura de pantalla, poner una denuncia en el DICAT, e iniciar una investigación porque aparentemente a todos los periodistas en este momento es posible que le puedan hacer algún tipo de modalidad de ciberdelincuencia como esta. Así que estén atentos, por favor. Así que ya ustedes saben, mi gente, explíquenle su, a la gente ahí, familia. Pongan, hagan su paso verificación de eh, verifica, verificación de dos pasos, eso es usted le pone un código de verificación a su whatsapp eso es como un candado usted... de cero desde cero no tienen que dar a usted dar. va a cuenta usted va a, a, a configuración ¿no? donde dice cuenta en whatsapp usted entra entonces va, va a ver privacidad seguridad verificación de dos pasos entonces usted entra ahí y le pone un código ese código le sirve que es como un candado que se cierra el whatsapp Ahí, claro, ahí, usted cada vez que usted vaya a entrar a su WhatsApp eh, de, a otro teléfono le va a pedir ese código, porque ese código el sí si, sin ese código su WhatsApp no entra a ningún teléfono y así lo protege más, porque está pasando mucho eso, ya hay mucha sí, gente que le sí, ha pasado. Yo, mira y yo hace tiempo que vi eso cuando aquí nos está abusando, pues lo vi en YouTube, alguien de España, era la que estaba. Sí. Eh, explicando eso yo, yo lo puse y, y varias veces me han intentado que a mí me, me dan por todos lados ah, pues a mí ahí. por Facebook pimpán y ahí te llamaron el otro vez. día ah, me ah, dijeron no tío. mira eso es fácil usted pone la verificación de donde yo todo activo de una, una vez de yo pasar. le cambio todo no puede dar eso porque si si si, si, si si si intenta poner número en otro teléfono no y, no y te no pide se sabe. te pide tu correo electrónico también, también cosa, exacto para Pero confirmar algo, que es algo más seguro algo más seguro pero es de otro gente. teléfono. ¿Eh? Cuando ¿Qué? tú salgas, si tú <risa> va a cambiar el, el número de WhatsApp a otro teléfono. Amable. <risa> <risa> <risa> <¿tú no pides? risa> Pone la silla. <risa> Porque para que otra gente no entre. <risa> amable está bien bien. Pone la silla. <risa> no es una contraseña para entrar a la aplicación, sino para entrar de teléfono a teléfono, señores. Señores intensos aguaceros.